Beatriz de Jesús Sánchez Muñoz, nacida en Viña del Mar el 24 de diciembre de 1970, es una periodista y política chilena. Conocida por dedicarse al periodismo político y las entrevistas de actualidad, fue presentadora del programa Hora 20 en la red y ha trabajado en las principales radios y de Chile como BioBio, Bio, ADN, Cooperativa y Chilena. Actualmente es la precandidata presidencial del Frente Amplio para estas elecciones.